¿Por qué está aquí? Hostia, eh, ¿Qué he perdido el tren. Eh, ¿Una cámara? ¿Esto qué es? ¿Una entrevista con Rajoy? ¿O okay. qué? ¿Qué le pide al puesto de trabajo? Pues en realidad le pido que no se me juzgue por mi aspecto. Ni por mi pelo, ni por mis pintas, ni por mi estatus, ni por nada. Yo creo que en la diversidad está lo guay. Que vamos a ir todos trajeados y súper estirados. ¿Qué oportunidades ve en este puesto? Pues trabajar de algo de lo mío es un trabajo que me apetece hacer y en realidad ganar pasta, que es lo más importante ahora mismo. ¿Qué destacaría de su carrera académica? Pues me encargaba bastante de gestionar el ocio en la universidad, con cursos, conciertos... porque toco el violín? Sí, ¿qué pasa? El violín. ¿Que tengo que ir con un vestidito de flores para tocar el violín? ¿Hasta dónde quiere llegar? Quiero sentirme importante y aportar una visión diferente. ¿Qué está dispuesto a hacer por el puesto? Pues... no sé. Yo creo que me podría borrar los tatuajes con láser. Ni de coña, ¿eh? ¿Está usted preparado? ¿Tú me ves a mí preparada? Sí. Joder, las gafas que mierda tienen, macho.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 Que tengo un despertador que suena como un buque, como una alarma de incendios. Bueno, en realidad supongo que estáis buscando una respuesta un poquito más formal, así que a ver, ¿qué cojones me invento yo ahora? Pues mira, lo que yo quiero es crecer como persona, aportar a una empresa... No os lo creéis ni de coña ni yo tampoco. Así que en realidad mi motivación real es mi pareja, mi pasión, entrenar con él por las mañanas. Sí, sí, mi pareja de pádel. Paddle, sí, ¿no habéis jugado nunca al paddle? ¿Qué pasa? No, ¿tengo pinta de jugar al paddle? Pues sí, el paddle. Pa, pa. ¡Vamos! Pa, pa, pa. Os dejo la pelota en vuestro tejado.